En esta ocasión lo que vamos a ver es cómo construir un servidor samba con Linux. Un servidor samba es un servidor de archivos. Eh, ¿Qué es un servidor? Una máquina que posee material multimedia, eh, documentos, etcétera, lo que sea que se quiera compartir este, y que tiene la, la funcionalidad de, de que el usuario no tenga por qué pararse de su silla de trabajo o o no, no tenga que andar con un pendrive o, o utilizando servicios en la nube para compartir material con otras personas en el trabajo, o a nivel entre amigos, o como fuera, ¿verdad? Eso es un servidor de datos. Y eso es lo que vamos a ver en este video. Como es un. Como es bastante complejo. El tema de. Digamos, no es complicado, pero sí complejo. Son cosas distintas. O al revés. Quizás es un poco complejo, pero no complicado. Eh, Vamos a dividir el video en varias partes porque de esa manera creo que queda más, más cómodo y es más fácil de entender. ¿sabes? Pero no es algo difícil de hacer. En definitiva, difícil de lograr no es. ¿sabes? Con una buena guía, cualquier persona este, que esté un poco, que sea un poco allegada a los temas informáticos puede justamente convertir a una máquina común y corriente en un servidor Linux, en un servidor tipo Samba. Así como está el servidor Apache, que es servidor de páginas web, y así como están otro tipo de servidores, como por ejemplo el, el MariaDB, el, el MySQL, etcétera, etcétera, para bases de datos, también están otro tipo de servidores como por ejemplo este. No son los únicos modelos que hay, estos son de los más usados. ¿sí? Bueno, muy bien. Lo que tengo acá, lo que tenemos en pantalla, es un servidor OpenSUSE en modo texto. Este servidor no tiene, um, no tiene entorno gráfico, no tiene escritorio. No es necesario para un servidor de datos y además es, es... Quería mostrar en un video justamente cómo hacer algo así, porque el entorno gráfico se utiliza... El entorno gráfico es algo que nunca es muy bien ponderado a veces, ¿no? Por, por, por, por muchos usuarios Linux. Hay mucha gente que cree que cuanto más comandos mete en la consola, eh, mejor es. A mí lo que me parece es que eh, las herramientas gráficas están para ser utilizadas y para acelerar procesos. Ah, no, no... La, el uso de las herramientas gráficas no, no habla de la capacidad ni de la sabiduría del usuario. Eh, tú por más que sepas un montón sobre programación y sobre sistemas operativos Linux, eh, puedes usar una terminal tanto como un programa que te, que te genere una interfaz gráfica para apretar botones y no tener que poner comandos. Y es totalmente válido. ¿tá? Yo elegí este camino porque es el que se muestra menos. Y vamos a ver qué sencillo que es, dentro de la complejidad del caso, montar un servidor Zamba de archivos en Linux eh, vía terminal. ¿está? Sin usar ningún tipo de herramienta gráfica. O casi, o casi ningún tipo de herramienta gráfica. Bueno, muy bien. Lo que tenemos acá es un sistema recién instalado. Voy a, a iniciar sesión en él. El usuario es servidor. Y la contraseña es opensuse esto no se debería hacer porque es bueno el usuario es muy predecible y la contraseña eh, también eh, peor todavía pero es para propósitos eh, de enseñanza ¿tá? propósitos de, no sé, de para para que la gente aprenda ¿tá? así que vamos a no complicarla demasiado porque ya la vamos a tener que complicar con algunos procesos así que mejor hacerlo lo, lo mejor lo, lo más claro posible lo primero que tenemos que hacer una vez hayamos instalado un sistema operativo, es actualizarlo. ¿tá? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Eso lo hacemos con derechos de superusuario. Por eso sudo superuser, superuser do. Superuser, sudo um, zipper. Esto es el comando que... Del mismo modo que en Ubuntu está el apt-get. Eh, y que en otros sistemas operativos es otra cosa. Eh, acá es zipper. Sudo zipper refresh. Esto quiere decir eh, refrescar todos los, todos los repositorios. Quiere decir conectarse a cada servidor este, que, tenga que tenga conexión con, con esta máquina y que verifique si no hay ninguna versión de ningún otro programa, de ningún programa de los que ya están instalados, si no hay ninguna versión disponible, ¿tá? nueva. El, bueno, este mensaje queda ahí. Este, confiamos en que hiciste en, en que la las lecturas correspondientes a un, a un administrador de sistemas. Este, esto generalmente se basa en tres cosas. Uno, respetar la privacidad de otros. Dos, este, piensa antes de ejecutar comandos. Y tercero, eh, acuérdate que con gran, tras un gran poder viene una gran responsabilidad. Eso, eso Los sistemas Linux lo muestran una sola vez. Después no lo volvés a ver eso. Así que vamos a poner el, el, la contraseña de root. Es así que no la voy a decir, porque es así, es compleja. ¿Y acá qué pasó? Ya empezamos mal ya. Ya empezamos mal. ¿Qué pasa con esto? A ver. Fallo de VirtualBox. No estaba configurada la tarjeta de red cuando en realidad yo... Este es un sistema clonado eh, por, por VirtualBox, incluso, ¿no? Utilicé VirtualBox para clonar un sistema que ya estaba funcionando. Y bueno, dio error de tarjeta de red virtual. Eh, como ven, los errores no solamente se dan a nivel de hardware, sino a nivel lógico también. Bueno, vamos a ponerle el password de root, la contraseña de root. Muy bien. Ahí va. Entonces, lo que vamos a hacer es actualizar el sistema. Pero antes vamos a refrescar los repositorios. Actualizamos los repositorios y luego actualizamos el sistema operativo. Correctísimo. Todos los repositorios han sido actualizados. Bien, ahora vamos a a realmente actualizar el sistema. Ahora el sistema nos va a decir que es lo que hay que hacer, Bien, miren, todas esas actualizaciones no podemos perdernos de ellas. E incluso acá vemos que dice uh, Samba, Samba Client, Samba Libs, no puedo... Señalar con el ratón porque estoy trabajando sin entorno gráfico, ¿sí? Eh, pero si examinamos todo lo que dice ahí, hay un montón eh, de actualizaciones de seguridad y de funcionalidad. Así que, bien. Acá donde dice, desea continuar, sí, no, bla, bla, bla. Mostrar todas las opciones y entre paréntesis, S. Esa opción es la que va a ser eh, tenida en cuenta si apretamos Enter. O sea que podemos poner S o Enter directamente, porque ya está predefinido el sí. Así que le damos Enter a ese sí predefinido y ahí el sistema operativo empieza a descargar paquetes y de esa misma manera va a empezar luego a actualizar. Bien, el sistema ya nos había dicho que era necesario reiniciar para garantizar que el sistema se beneficie de las actualizaciones que acabamos de instalar. Sobre todo porque acabamos de instalar un nuevo núcleo, un nuevo Linux. En eso consiste Linux, en el núcleo del sistema operativo, en el corazón del sistema o en el corazón eh, se actualizó, así que hay que reiniciar. Y aquí viene una, una pequeña... Eh, cuestión sobre, los, sobre el comando init, init ¿sí? eh, que se corre con derecho de superusuario, init. 0, eh, eh, vamos a tener el 0, el 6, el 3 y el 5. Vamos a empezar hablando del 3 y el 5 rápidamente. El 3, sudo init 3, en sistemas operativos que tienen entorno gráfico, lo que hace es matar al entorno gráfico. Cuando el entorno gráfico funciona mal, el escritorio funciona mal o algún programa, eh, digamos que congeló toda la máquina, pero la máquina sigue respondiendo todavía. Vamos a una terminal, hacemos sudo init3 y damos enter. Y lo que hacemos es tirar abajo el servidor gráfico. ¿ah? Y luego lo, lo e iniciamos con sudo init5 o con startx. Eso es para los comandos, eh, para los eh, atributos de init. Pero en este caso también tenemos el init0, que es para apagar la máquina. Esto eh, equivale a un shutdown. De hecho, el comando shutdown eh, invoca a init0 para apagar la máquina. Y tenemos también el 6, que es reiniciar. Así que, como hay que reiniciar la máquina para continuar trabajando con ella, no, le vamos, no la vamos a apagar. La vamos a reiniciar así. ¿Por qué toda esta explicación? Porque acá no tenemos ningún botón reiniciar ni ningún botón apagar. Acá tenemos sudo init6 enter. Obviamente, todas las acciones que corresponden a superusuario se deben aplicar contraseña mediante. Linux no nos va a dejar hacer nada eh, que haga el usuario root sin la contraseña del mismo. Ahí está arrancando OpenSUSE. Vamos a darle Enter para apurar un poco el arranque. Y durante el arranque de cualquier sistema de Linux, o casi cualquiera, podemos apretar Escape para ver en qué anda el sistema. Excelente, ahí tenemos al sistema ya reiniciado y pronto para ser utilizado. Vamos a iniciar sesión con el usuario servidor. Recuerden que esto es como la pantalla de bienvenida del sistema operativo. Es lo mismo. Ya estamos dentro del sistema. Salvo que en vez de haber un escritorio con iconos y un fondo de, de, de escritorio a nuestro agrado, es una pantalla negra con letras blancas. Es pues lo mismo, exactamente lo mismo. Bien, en el próximo video vamos a ver cómo crear directorios y cómo asignar algún que otro permiso básico a estos directores.